Llegamos al lote de Cuaresmillo en la estación experimental San Pedro y encontramos a María Elena da Orden para que nos cuente por qué tenemos estas plantas en esta unidad. Bueno, eh, tenemos aproximadamente unas 100 plantas distribuidas en cuatro hileras de un lote, este es un lote, nuestro lote de, de Cuaresmillo de la estación experimental que fue sembrado aproximadamente hace cuatro o cinco años. Y el objetivo es, a partir de semilla seleccionada, que nos brindó este, un productor de la zona, y el objetivo es cosechar esta semilla, ya lo hemos hecho el año pasado, para ponerla este, a disposición de los viveristas de la zona y evitar algo que siempre se produce en la zona, que es que el viverista tiene que trasladarse a otras regiones del país ...para conseguir esta, esta semilla. Eh, nuestro objetivo fue ese... ...que puedan disponer aquí en la zona, en San Pedro... ...de semilla de cuaresmillo, de buena calidad. Este, bueno, en poco tiempo más vamos a realizar la cosecha... ...es algo bastante laborioso que se lleva a cabo manualmente... ...hay que eh, sumergir el fruto en agua... ...dejarlo que eh, tome se descomponga y luego obtener el carozo eh, y dejarlo secar al carozo y después se puede distribuir. Pero eh, normalmente en el carozo queda adherida la pulpa, por lo tanto hay que limpiarlo, en fin, es una tarea que requiere cierto trabajo manual. Pero bueno, nuestra idea, como ven, la, ves, las plantas este, están bastante cargadas, tienen buena cantidad de fruta, entonces pensamos que va a ser eh, interesante el volumen de carozo que vamos a poder obtener en el transcurso de este año. Bueno, para quienes se quieran contactar... Sí, bueno, pueden hacerlo aquí a la estación experimental eh, y les doy mi correo electrónico también por las dudas, que es mi apellido, da orden, arroba, correo bar, o comunicarse al 423-321 y preguntar por mí. Gracias.